Cabros vengan a ver sus botes, en el mar salió pero pegó un hinchado que los corrió todos Miren cómo están los botes cabros, los motores, no sé cómo estarán, en qué condiciones La camioneta mía casi me la dio vuelta weón. Marejadas provocan graves daños en Caleta de Curanipe. El fenómeno denominado marejadas inusuales abarca el borde costero de todo el país con olas de incluso hasta 9 metros. En Curanipe el fenómeno afectó gravemente a pescadores artesanales del sector provocando daños en sus embarcaciones. Durante la mañana de este miércoles, los pescadores artesanales de la caleta de Curanipe han resultado ser los grandes afectados por el fenómeno de marejadas anormales que azotan a todo el borde costero del país. Las grandes olas llegaron hasta la zona en que los hombres de mar dejan sus botes, siendo varios de ellos arrastrados al océano, mientras que otros resultaron con graves daños en sus estructuras e incluso con roturas de motores. Es por lo anterior que durante la mañana del miércoles se desarrollaron labores de rescate de las embarcaciones arrastradas por el mar y el resguardo de las restantes. Los hechos ocurridos además generaron críticas por las obras desarrolladas en la costanera de Curanipe y que en su momento fueron cuestionadas por algunas organizaciones locales y medioambientales. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa, miren señores, señores de... Miren, vean, aquí están con las tragedias que están quedando. Ustedes de horas portuarias, señores. Miren, señores de la municipalidad. Usted, señora Marta, don Claudio, usted que se opuso cuando yo me quería oponer a esta construcción. Miren lo que está sufriendo, miren los botes. Don Claudio Vera, usted se lo digo a usted como presidente del sindicato número uno. Señora Marta, cuando usted me decía que yo era loco, vea lo que está pasando? Véalo, mire la tragedia. Vea los motores que se van a hacer tiras. Cuando usted me trataba de loco, eh. Véalo, mire, ahí se están yendo los botes. Esto es lo que pasa con el progreso. Señores de Obras Portuarias, ¿quién se hace cargo ahora de todo lo que... de todo esto, señores? De las tragedias que están pasando aquí... ¿Quién se hace cargo de los daños? Por el progreso ustedes dañaron a toda una caleta... Señor Claudio... Usted que no quiso parar esto señora Marta... Del sindicato número uno... Véalo... vea cómo se están tomando los motores allá... Vea esto mire... Mire ahí se van los botes... Y ustedes me trataban de loco... Acuérdense muy bien... Señores de horas portuarias... Desde la Municipalidad de Peyugüe, en tanto, se informó que de acuerdo a los hechos producidos por las marejadas en la caleta de Curanipe, la alcaldesa de Peyugüe, María Luz Reyes, en coordinación con la Autoridad Marítima Local, dispuso de los recursos necesarios para cooperar en la extracción y resguardo de las embarcaciones menores dañadas. A su vez, se indicó que la Capitanía de Puerto de Constitución informó el pasado 6 de junio sobre la ocurrencia de estas marejadas anormales. Respecto del estado de la comuna costera, a causa de este fenómeno se señaló que la Oficina de Emergencia y Seguridad Pública junto a personal de obras hicieron un recorrido por el borde costero de Peyugue, Curanipe y Cardonal inspeccionando la infraestructura municipal y previniendo que las personas no se acercaran a las rompientes de las olas para posteriormente informar las novedades al centro de alerta temprana de la región del Maule. Por otra parte, la autoridad marítima informó que las marejadas se extenderán hasta el viernes 11 de junio y se recomienda a la población en general que mantenga distancia de rompientes y bordes de costa para evitar incidentes.